Y el video de hoy se va a llamar Secretos del Shopping por Tips and Travel. Estamos en Nueva York, en la zona de Chelsea, en Manhattan. Vamos a grabar este video de Burlington. Burlington es una tienda uh, para hacer shopping que a mí en lo personal me gusta incluso más que los outlets. Eh, estas tiendas, a ver si no me equivoco, si no, corríjame el que, aquellos que saben. Son, no quiero decir que es tienda de saldos, porque a donde me explicaron una vez no son de saldos, son tiendas como de excedentes, luego las, las marcas mandan a, a, a los outlets, a los malls, a las eh, tiendas grandes, mandan ropa excedente, por si en el trayecto se les maltrata, la reponen eh, los pedidos. Entonces esa ropa que sobra eh, la traen este tipo de tiendas en california conocemos otra que se llama Ross que a mí en personal es mi favorita en california también hay Burlington pero aquí yo ya busqué Ross y no hay eh, lo que encontré fue Burlington y les voy a enseñar este, de qué se trata esta tienda eh, va a ser un video un poco piratita así es que eh, ustedes disculparán vamos a darle Miren, este es un ejemplo, este es un video, este es un vestido Calvin Klein que cuesta 139 dólares en la tienda y aquí cuesta 40 dólares, de 139 a 40 dólares. Este es otro, una blusita. Tommy Hilfiger que en la tienda cuesta 40 dólares aquí está en 15 otra blusa marca Bebé que esta cuesta 30 a 16 hay de todo literal hay de todo esa es como que un les voy a ir dando como un una una pruebita, una previta de lo que voy viendo este Calvin Klein 89 en la tienda y el precio aquí en Burlington, $36. Este de aquí, pues los que siempre hay que buscar. Los clearance. Esta playerita Polo, que normal cuesta $32, aquí está en $15. No está tan clearance, he visto cosas más, más clearance. Entonces todavía aquí adentro, de lo de, lo de que por sí ya está barato, lo encuentras más y más barato. Por ejemplo, esta. Esta es una marca que yo no conozco. Muchos de, a la me gusta decir. Sí. El precio regular de este es de $348 dólares. Y el precio de clearance lo bajaron hasta $30 dólares. Aquí está la Maris. Rápido, ¿qué nos puede platicar? Rápido, rápido, rápido. Bueno, pues ya en las bolsas creo que sí hay buenas cosas. Kipling. Yo nunca la había vi visto en oferta. Kipling, en el esta Kipling pero, cuesta precio regular, no 40, pero ajá, vale 20. aquí la encontró Maris, no los había visto, uh -huh. y... El precio regular, creo que es así, sí, 49, Ok, nunca la había visto, esta, o sea, sí, es un hallazgo, porque no las había visto. Esta marca no la había visto, y trae su changuito, trae changuito, 30 dólares ok, y una blusa que trae ahí la Maris, ¿esa le gustó la Maris? Esta es de Reebok. Marca Reebok. Precio original. Ahí. Aquí dice... 40 dólares. 40 y está sí. en 12 sí. dólares. De 40 a 12 dólares. Ok. Y por ejemplo también hay accesorios. No me deja grabar rápido los accesorios. Los, los relojes. Y aquí está. Mira. Vamos viendo de este lado. Aquí están los relojes. Por ejemplo, no. un reloj. Vamos a ver qué hay por aquí. Un Van Heusen. Un reloj Van Heusen que... Está en 20 dólares. No dice el precio original, pero aquí está en 20 dólares. Eh, de este lado, ¿qué más tenemos? Más relojes, relojes. Este. Eh, mujer. Vamos a ver. Bolsas, maletas. Ya, bueno, ya Mari nos enseñó el ejemplo de la bolsa. Y estos sets. Aquí hay unos sets de perfumes. Por ejemplo, un Tommy Girl, que es de Tommy Hilfiger, está en $30 dólares, y el precio regular es de $57, y aquí está en $30 dólares, hay bastantes perfumes, están Eternity, Aqua Eternity, de $72 a $36, y estos son originales y nuevos, ¿eh? nada, nada de piratitas, Nada de piratitas, un coach Coach Poppy 30 dólares Precio regular de 55 Ok Y las bolsas Una bolsa De 63 a 24 Esta marca que no la conozco Ardiente Vitadín No, no sé, algo así era la marca Y vamos a ver, vamos a dar rápido el tour, un tour muy rápido, muy muy muy rápido el tour, lentes, bolsas, más bolsas, una bolsa de esta marca que creo que es cara, de 76 a 34, a ver, ok, vamos a buscar algo, cosas de, de este, para caballero, ya vimos más o menos de mujer, como les decía yo, a mí en lo personal, me gustan estas porque aquí está concentrado todo, yo no tengo que ir a un outlet a andar recorriendo todas las tiendas del outlet, sino aquí te concentras por todo, otra cosa que me gusta de este tipo de tiendas es que acomodan la ropa por talla, por ejemplo, si buscan mediana, shorts medianos, aquí Está todo, y te encuentras Swapol, te encuentras marca Ring of Fire, te encuentras Hogger, <ríe> hay de todo, ¿eh? de todo, de todo, Rino, que esta marca también es, Miren, por ejemplo este shortcito, precio regular está en 20, aquí están 12, es de todos los tipos de marcas conocidas, no tan conocidas, por ejemplo esta Nike, esta Nike de 60 a 21, y todavía no estamos en clearance. A ver si encuentro rápido lo de y les enseño Pero igual lo mismo, aquí está talla mediana Todo esto es mediana Entonces te concentras y buscas el tipo de panzo lo que estés buscando de tu talla Y está aquí, la verdad es que es muy rápido A mí eso me gusta mucho Rápido, rápido, rápido Está concentrado por marcas Unos Levi's de 70, 24 dólares Esta es otra marca que no conozco Y son pantalones, todos estos pantalones Y también hay tacuches para aquel hombre de mundo que le gusta vestir como todo un catrín Aquí lo podemos hacer y Miren, Por ejemplo, un Calvin Klein Un saco Calvin Klein Que en la tienda regular costaría Aquí está, miren 219 dólares Aquí está en 100 dólares Y hay de todos los tipos, sabores, colores, tamaños, texturas Y aquí está el clearance Miren, este pantalón al azar de 36 lo habían bajado 16 y en clearance lo pusieron en 10 dolaritos entonces todo esto es clearance todo esto es clearance y hay diferentes racks esto es puro jeans hay pantalones de vestir camisas, playeras, hay de todo por ejemplo una playerita Michael Kors de 35 a 16 no lo veo clearance a lo mejor alguien lo puso aquí porque no una playera Guess de 23 a 12 Tampoco no le evitan clearance Estos son los que están buenos, los que tienen etiqueta roja Es que ahí hay una persona Y me da me da la pena Se me sale el zarape que me ven hablando Carteras, carteras Tommy Hilfiger Rápido, 15 dólares Nike Rápido, 13 dólares Carteras Nike Y... Hasta rasuradoras Mira, Una rasuradora Está en oh, De 29 a 16 También tenemos juegos Tenemos ropa de deportes Accesorios o sea, De verdad que hay de todo, cinturones, camisas Ropa interior De todo, de todo De todo, de todo Ahí arriba todavía hay más hay cosas hasta para el hogar Sabanas, cobijas, edredones Uf, Podría ser este video fácil de una hora Pero no es el caso, no se preocupen Entonces a grandes rasgos Este es Burlington La verdad es que mil por ciento recomendable Como les decía Madison, en California Y otras que se llaman Ross Bueno, no California, pero al menos aquí en Manhattan No he visto, en otros estados Sí he visto eh, esta marca California Ah, ya por último vamos a los tenis Ya de pilón, de pilón En los precios de los tenis este, eh, me gustaba más Ross. Eh, en California, que es donde hemos ido y hay tanto Ross como Burlington. A mí me gusta más Ross. Pero aquí en Manhattan no hay, no hay un Ross. Ya lo busqué, pero estoy viendo que Burlington maneja las marcas que maneja Ross. O sea que sí me gustó. Eh, vamos a ver tenis. Tenis y zapatos. Por ejemplo. Estos que son? Por aquí vieron ser un buen ejemplo, sobre todo los vi. Unos Calvin Klein. Bueno, estos no están tan. Ah, ¿cómo no? De 140 dólares a 40. Unos zapatitos Calvin Klein. Tenemos por aquí: zapato de moda, zapato de ocasión. Unos Adidas. 40 dólares. De 80 a 40 Unos Reebok Unos rebook De 50 a 24 Unos New Balance De 65 a 30 Otros New Balance En 40 Unos Adidas En 40 Pero no dice precio regular Y bueno estos son los zapatos Tenis, zapatos Aquí están todos Y hay quien se los gusta llevar ya puestos Y ya los que no quieren Los tiran aquí Y este es Mira hay maletas también o sea, Hay de todo, de verdad que hay de todo Chamarras, maletas Una maleta náutica De bastante buen tamañito, 50 dólares Entonces Una chamarra Tommy Hilfiger de 95 a 49 entonces la verdad es que estas tiendas a mí a mí a mí a mí en lo personal prefiero dedicarle un par de horas a esta tienda que todo un día en un outlet y te casi estoy seguro que encuentro mejores ofertas aquí en general no dudo que en un outlet este dudo que en un outlet de repente hay esas grandes ofertas de 3 dólares una playera. Pero bueno, aquí también las he encontrado, ¿eh? Aquí también 10 dólares estadidas. Entonces, muy, muy, muy recomendable. Ya para cerrar el video, denos la conclusión. Cerrando el video. A ver, yo les dije algo, a ver si está de acuerdo conmigo. y ya luego es el debate, estos videos son de debate. A mí me gusta más este tipo de tiendas que todo un outlet. Está todo concentrado, ah, están marcas chévere. concentradas, lo que yo les decía en el video, sí, pero son como entrando... dos, dos estilos, yo soy muy práctico, sí, pero yo prefiero estar dos horas en este, que todo el día en un outlet, y en ah, general, sí, sí. y en general he encontrado mejores ofertas aquí que en los outlets, en general, llega a haber destellos en los outlets que, bueno, se sí, llega a dar casos. que aquí está mucho más, y está, está mucho más concentrado todo y ya encuentras de diferentes marcas, de todo y en el Apple tienes que ir tienda por tienda y haciendo 10 filas para la caja Exactamente Otra cosa que vi, es un punto favor de ¿No? ¿Pu entonces son las marcas sí. que maneja, maneja mejores marcas que Ross o sea sí. las marcas son de mejor carga. son más nice sí, sí vimos Calviclean, hip, sí por ejemplo las maletas, sí. Kipling su bolsita Kipling que es hay mucho rojo de bolsas por ejemplo ropa deportiva Rebook, de hay muchas de ciertas marcas buenas aquí puedes encontrar entonces creo que también es un mejor la, igual es un nivel la arriba de Ross ajá comparando con Ross pero comparando con Outlet usted sigue prefiriendo los Outlet o igual o diferentes no, cansado diferente o sea si buscas algo es Nike, Arra, vete, vete, vete al a outlet a la, mm. y si, si quieres eh, los de última moda de último momento, al mall si, como nosotros vienes aquí de shopping, de, Bella, de pesca o sea, de pesca, no, no nos buscando nada en especial, pues está bien esa, esa es una esa buena conclusión los 10 dólares no sé qué marca es, New York, Londres sí. sí, eso también nos hemos encontrado con ropa que la verdad no es de super marca y a mí en lo personal me ha salido muy buena, no necesita ser sí. los jeans Levi's si no he sí, encontrado sí, otras no, marcas que yo no conocía... Muy bien, pues con sí. ese bombazo de información nos despedimos del video y continúen y suscríbanse y sigan viendo nuestros videos que hacemos más contenido para ustedes.